Algunos saben que me gustan los drones eh, Sobre todo los de carrera ¿Esta huevo es un drone de carrera? Ya. En, en, en, en mi experiencia, esto es un dron de carrera Donde tú armas pieza por pieza Y es todo bastante homemade Está todo el trabajo de soldadura ahí dentro Esto es un Mavic Mini Creo que ya todos conocen este tipo de equipo Esto Esto se siente Como una nave espacial man. ¿Qué? ¿Qué hicieron? Man? E ese el equipo Estas son las gafas Y este es un control remoto Manuales, cables Otro canopy La batería no la veo Está puesta Estas deben ser para las gafas Eso es todo lo que viene en la caja Ahí hay un dron de carrera Ahí hay un Mavic Mini Y este man igual es grande No es, no es tanto más grande, pero... Es súper alto Voy a activar todas estas cosas Voy a tratar de hacer que vuele y... Oh man... ¿Qué es esta huela? Uy, uh, Ya lo rompí ¿Tiene gimbal? Ya vamos a ver si vuela, a ver qué tal vuela Este vuela brutal Vamos a ver qué onda esto Debería estar todo listo después de haberlo sentido completo Así es que vamos a ver si... ¿vuela? Debería volar como un Mavic Vuela como un Mavic Se siente mucho más rápido de reacción casi lo choco al toque hace tiempo que no volaba línea de vuelo así normal voy a aterrizar y vamos a probar el modo acro espero que no muera en este intento porque ahora vamos a poner el modo manual y tengo que apretar este botón dos veces y vamos a ver qué pasa ¡Opale! me faltó un poco de decisión Ok... Vuela... Como un de carrera. Uy, uh, ya casi lo chequeé, casi lo chequeé, casi lo chequeé. Pero para acá está muy sensible. que ajustar la sensibilidad del control remoto está muy muy muy sensible Lo bonito es que no lo rompimos Casi lo rompimos Voy a tratar de dejarlo un poco menos sensible porque estaba muy nervioso antes Ahora se sí está prendido todo Ahí vibran todas Para que no nos caiga encima Y acá debería poder cambiar el seteo Settings Esto está más suave. ¡Wow! Su rebote. El centro está un poco sensible. Los 50. Ya, eso empeoró las cosas un montón. ¡Woo! Rebota cuando.. ¡Oh! ¿Qué te pasó a ti? Eh, ahí quedó suavecito. Ah, oh, que lindo Uh, que gira lento No, no soy un experto manejándolo Estoy tieso para... para... para volar Ya, justo antes de tocar el piso corto los motores Se siente mejor Vamos a tratar de hacer mi maniobra loca Wow, ¿para dónde quedo apuntando? Wow, no, estoy... Estoy super oxidado Tiene su... se puede ajustar más el, el drone en sí Debería ser más sólido Estoy volando, hace tiempo que no vuelo Debería volar el otro Que no me da tanto miedo chocarlo Uy, uh, perdí el horizonte Ya, sudé el agua Está nuevo, no, no quiero chocarlo <risa> Vamos a ver la parcela De acá al frente Esto es muy bonito Cachate, qué lindo Hermoso, a menos que el té de allá. Oh, cachate, no, estáis loco. Para, me están atacando. <risa> El nerviosismo que me da es porque la ganancia, yo creo que este, este equipo me lo entregaron... Es, es pre-lanzamiento. Yo creo que las ganancias no están tan, tan afinadas. Se pueden mejorar de todas maneras. Uh. Cuando así maniobras como caer y después retomar y acelerar, hace un brr. Le vamos agarrando confianza. Será poquitito. Ya, el plan actual es sacarle wow. el tiempo de vuelo. Estoy oxidadísimo y no estoy acostumbrado a este equipo todavía Si fuese mi dron diría que está volando pésimo porque falta desarrollar un poco más las características de vuelo A eso es lo que me refiero con el tuning Tiene el cabeceo Tiene el prop wash y Tiene una autonomía brutal <ríe> Ya estoy como... Eh, mi batería se habría acabado hace mucho rato 35% de batería y estoy cansado, volar estos droncitos igual es un poquito estresante Como que decir, oh voy a chocar y sentís que estáis a punto de morir Pero realmente no, era solo el, solo el dron Ahora mi mente está volando, no, no estoy en mi cuerpo, no estoy ni ahí <risa> estaré hablando mucha payasada Yo creo que eso es lo que cualquier persona definiría como un vuelo mixto tirado para tranquilidad 12 minutos 25 no se acercan los 20 pero esto claramente no son condiciones ideales sí o sí va a dar más tiempo a descargar la batería al 0% pero no sé cuánto están dejando la batería en el 0. no tengo los voltajes de la celda entonces 20% para mí es una buena regla para la rueda, para mi dron, para este dron me voy adaptando cada vez más al equipo eh, no puedo esperar porque hagan una actualización de PIDs que les dicen, la ganancia, los rates, los filtros, todas esas cosas. Es una locura poder ir volando y cambiar el ángulo de la cámara a, a lo que uno quiera. Quiero comparar este dron con mi dron. Mi dron está un poco anticuado ya, pero es un dron de carrera, un punto de referencia como para poder volver a probar el mío y dar algunas opiniones. Voy a tratar de exponer un poco las diferencias entre este equipo. Y este equipo Esta es la batería más grande que tengo para mi Mi drone 1500 mAh 14 voltios Este tiene, tiene una batería un poco más grande Cuando Ocupo este equipo Con esta batería Tengo como 5 o 6 minutos de vuelo Cuando le pongo la Session Tengo como 3 4 minutos de vuelo este con la cámara y con todo, voló, parece que alrededor de 12 minutos, hasta, hasta el 20%, hasta el 20 de batería. Las gafas que yo usaba antes, eran estas míticas, si no las conoces es porque no sabes de drones de carreras. Aumway Commander, la versión 1, la imagen era enana, la resolución es análoga, o sea, pésima. Pero rápida, consistente, buena. Tenía una antena direccional, una omnidireccional. Bien. Después las cambié por estas. Las dejo hasta ahí. El, el día 1 se me cayó y, y se bolsa esta antena. Esta gafa la ocupaba con este mismo tipo de batería y de hecho las gafas del droncito nuevo son estas, que son exactamente las mismas, pero parece que esta es la versión 2.0 porque he notado que estas tienen mucho más rango que estas. Y esta es la batería que trae, asumo que son dos pilas 18650 me parece que era el, el, la nomenclatura. Acá tienes HD, acá tienes análogo, la diferencia es brutal. Esta es mi radio antigua. Taranis, mítica, confiable Con esto puedes volar helicópteros, planeadores, eh, aviones a control remoto, barquitos, veleros, lo que quieras tiene... Es todo programable, eh, tiene, tiene una cantidad de menús brutal y podéis hacer lo que queráis con ella básicamente La radio que tuve después, no pude comprar estas gafas por sí solas Así que me compré el kit que venía con la radio La radio que viene con el dron chiquitito es este Gameboy, brutal que es anatómico no soy muy quisquilloso con la radio he ocupado esto he ocupado esto he ocupado esto y claro, se va agrandando cada vez más como pueden ver para cargar todo lo que tiene que ver con el droncito nuevo lo único que necesito es, bueno cambié el conector del cable porque traía traía esta cuestión que acá en Chile no se usa no tenía adaptador tampoco pero esto lo puedo conectar acá eh, la batería del drone no necesito ni siquiera sacarla del drone. Tengo una sola, así que lo que hago es doblar un poquito hacia atrás este conector para que lo va y conectarlo. Para la pila de las gafas es exactamente lo mismo. Saco este conector, lo conecto acá y para la radio es exactamente lo mismo. Saco otro cable eh, USB-C, son todos USB-C, lo conecto acá y todo está cargando y preparándose para la próxima sesión. Acá las cosas son un poco distintas. Con este. Con este transformador y con este cargador, puedo cargar en teoría cuatro baterías a la vez, pero uno de los pórticos está malo, así es que tengo tres disponibles nada más. Pero para hacer la comparación más justa vamos a. vamos a tomar como ejemplo este cargador que se conecta y por ejemplo si quieres cargar una batería del dron la conectas acá atrás y tienes que esperar como una hora creo que este también es de carga rápida, la única es que es un poco lenta es esta y el control creo que es un poquito más lento para la radio tienes que sacar esto, tienes que tirar la batería sacar con mucho cuidado este conector, este es uno de los peores sistemas que van a poder ver porque hay que sacar la batería con mucho cuidado, esta es una batería reciclada también, de, hice unas dos celdas de, de una batería de tres celdas Y esta se conectaría una vez que esto termine en el pórtico para dos celdas tiene full, oh me asusté Entonces, por ejemplo, <ríe> ahora le tocaría esta batería, y así Y con respecto a la de las gafas, puedo ocupar con este cable que les había mostrado hace un rato Una de las mismas baterías del dron o... Eh, una específica solo para las gafas y aparte si quieres ocupar tu cámara tienes que cargar la cámara <ríe> así es que esto es un poco más engorroso es la tecnología adaptada de distintas piezas de aeromodelismo esto ya está todo integrado y con un solo cargador el único tema es que me gustaría poder cargar más de una batería a la vez por temas prácticos pero todo el resto está ya está cargando la batería de las gafas, la batería del control remoto y, y creo que eso es más que nada esa es una explicación muy rápida de cómo operan estos equipos y la diferencia entre este y esto ahora lo que quiero ver es qué tan rápido es este comparado con este y vamos a volar este de nuevo porque a este le tenía harto cariño estaba volando bastante bien y luego perdí la práctica como llevo harto tiempo en este mundito de los drones, me había comprado esta pantalla para que quien quisiera pudiera ver junto conmigo. No tiene batería, se le fue completa. Lo que estaba pasando mientras volaba mi dron análogo. Estas gafas, hasta donde recuerdo, eh, nunca las actualicé después de ocuparlas, eh, no tenían esa capacidad. Y era una de las críticas el poder tener una imagen paralela a lo que tú ves en las gafas. Lo que hizo DJI ahora fue entregarte este cable, que lo conectas acá, le conectas el cable de tu celular, te metes a la aplicación de DJI y puedes tener a otra persona conectada a las gafas viendo exactamente lo que tú ves. Eso encontré que fue genial, porque estar volando solo y ser el único que está viendo lo que está pasando es solitario. <risa> Y atrás voy a hacer una prueba de... en cero, full potencia, a ver qué tan rápido sale. Batería llena, me voy a poner por aquí y de aquí lo voy a sacar para arriba. Seguro mejor que unidad que el otro. Entonces, el más o menos por aquí, por potencia. y las características de vuelo es brutal la potencia que tiene para todo el tiempo que vuela. Si alguien quiere saber mi opinión sobre este dron es que es un híbrido entre un Mavic y un dron de carreras. Creo que como casi todos los productos de DJI son tremendas plataformas que no se quedan en el primer firmware y espero que en esas actualizaciones mejoren las características de vuelo para que se sienta tan estable y fluido como un dron de carreras y que los modos de vuelo ya que es un híbrido entre un Mavic y un dron de carrera, te dé una curva de aprendizaje más sencilla. Me explico: para volarlo como dron de carreras, tienes que despegar en modo dron de carrera. Eso significa que no va a tener ni asistencia de estabilización ni de altura. Lo que yo haría, si me preguntan a mí, es que en el modo normal vuele como un Mavic, en el modo sport, pase a una mezcla entre Mavic y dron de carreras. Eso sería ocupar el barómetro para asistir la altura, que sea más suave. Los drones de carrera tienen mucha potencia y muchas veces son muy difíciles de dosificar. Y que si bien mantenga el ángulo en que tú lo dejes, no te deje pasarte de cierto ángulo. Que ojalá tú lo puedas definir. Y finalmente, pasando al modo manual, ya que te deje en completo control del drone para poder hacer acrobacias y lo que se te ocurra. La transmisión en HD es es brutal estas gafas tienen aún más rango que las que yo ocupaba y... es prácticamente tiempo real yo personalmente no noto ni una diferencia entre la latencia de estas gafas y la latencia de mis gafas análogas son gigantes pero hay que pagar un precio por ver como si estuviese volando una cámara de acción respecto al control es pequeño pero es cómodo, los sticks, se puede ajustar la tensión, la fricción, etc. Se pliega, que para mí es tremendamente importante al momento de llevarlo, llevarlo en la mochila y se le pueden sacar los sticks para que no lo rompas. Este gatillo no supe cómo ocuparlo, la verdad todo esto es versión beta. No hay aún un firmware definitivo, así es que ahí está mi esperanza en que se puedan ajustar ciertos parámetros, sobre todo la estabilidad de vuelo en modo dron de carreras, porque quien haya volado un dron de carreras antes va a sentir que este pequeño aparato vuela como los drones de hace algunas generaciones. Tiene prop wash, oscila el cabeceo, no se siente tan bloqueado, va moviéndose todo el tiempo, pero <risa> revise las tomas de la cámara, estaba grabando en 1080 60 cuadros y se ve brutal. Hay una diferencia muy grande entre lo que tú ves mientras vas volando y lo que te entrega como producto al final cuando le sacas la tarjeta SD que está metida ahí dentro. Estoy siendo sumamente crítico con este equipo porque Pasé... karma. <risa> karma instantáneo. Pasé meses y armé varios drones antes de dejar este volando al nivel que está volando. Y no fueron las primeras piezas que compré, no fue el primer dron que armé, este es el tercero, segundo, tercero, si no cuarto, y sé lo que implica dejar un dron volando así de bien, siendo que este no es perfecto, hay, hay amigos que vuelan FPV y se reirían de mi equipo un rato, pero... Pero si pudiese apostar a algo, apostaría que los desarrolladores de esta cosa probablemente van a estar mejorando el firmware de esta cosa porque la plataforma es brutal, tiene potencia, vuela harto tiempo, es todo integrado, y si bien la resistencia no la testeamos mucho, o casi nada, se siente firme, así es que solo el tiempo dirá. ¿A quién le recomendaría esta cosa? Creo que le recomendaría este equipo a cualquier persona que esté buscando un dron llegar y volar con buena autonomía, transmisión en HD, un rango brutal, porque no hicimos vuelo de largo alcance, pero se supone que da hasta 10 kilómetros. Es muchísimo. Con esta cosa, en estricto rigor, tienes una doble plataforma, que sería un dron que puede volar estático como un Mavic, y además una aproximación tremendamente radical a lo que es el, a lo que son los drones de carrera. Y sobre la pregunta que quizás nadie se está haciendo, voy a cambiar mi dron de carreras por este equipo para jugar. Aún me quedo con este, pero para grabar, aunque no huele tan... bloqueado y... y... Oh, es, que, es que este es brutal. Aunque no huele tan fino, la grabación es brutal. Y a este si le pongo una cámara de acción de la grande, se, la autonomía se cae a 3 minutos. Es, es realmente penoso, pero en, se, us, se usan así, en 3 minutos podéis quedar locos. Aparte, aún me quedan repuestos para este, así que lo puedo chocar tranquilo. Así es que creo que lo único que me queda por decir es que si te gustó este video sobre el dron de carreras más extraño del mundo, dale un like. Si tienes algún amigo que tenga dudas sobre este equipo y quiera honestas impresiones sobre él, compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de. ¿Qué hicimos? Nos vamos a lanzar.